Señores, voy a hablar de, de, de uno que es mi amigo, pero no estoy de acuerdo ahora con lo que hizo. Vamos a hablar de nuestro amigo Crow, ¿eh? que compartí aquí cuando vino la insuperable. En, en, y yo estuve presentándola un, un tipo muy educado, muy recto en su, en su negocio, en su trabajo. Y una persona amable, nuestro hermano Tóxico, el exponente urbano tórcicro fue detenido junto a un equipo de músicos la noche del miércoles por violentar el toque de queda. En medio del incidente, un superior del APN, Policía Nacional, identificado durante el video que circula en las redes sociales como Franklin, cuestionó a la gente sobre el por qué reprobaba al artista. Durante el video también se puede ver cómo el urbano se jacta de ser amigo del oficial y supervisor del sector Los Frailes. Donde ocurrió la disputa. Tenemos el video por ahí para que la gente se vaya orientando. Póngame el video, por favor, donde sucede esto. Si sí, sí, lo tenemos por ahí. Miren, denle audio, retorno. ¿Quiere que yo maneje el carro? Yo no sé manejar, yo no puedo manejar. Saludos. Salud. Ellos están en el estudio mío. Yo le dije que estaban en el estudio. Pero eh, si están en el estudio tuyo, escúchame. Si están en el estudio tuyo, ¿qué hacen aquí? No, pero pues yo estaba, parqueado allá, no, estaba no parqueado allá adentro. Nosotros no lo el fuimos a buscar acusame, acusame? No lo fuimos a buscar allá adentro. Lo agarramos aquí por violación al toque de queda. Y yo te dije a ti, escúchame que te interrumpa. Yo te dije a ti que tú puedes llamar a quien sea y tú vas para el destacamento por hacernos el, perder el tiempo. Ok. Pero ¿cuál tiempo es porque él te perder el baño? Le estoy, escúchame. Te dije, vamos al destacamento y es cuando ustedes quieran que van ahí. Pero si yo no sé manejar, ¿cómo tú quieres que yo lleve ese que carro? Sí. Está bien, escuchar, ¿no? Que no se llama? No, Permíteme la radio. Supervisor de 6, acción rápida de 6. Eso, eh, pero yo te dije que yo estaba en el estudio. mío. Y pero Y esto es el estudio. Pero, eh, pero, pero, sí, pero no. el estudio. Busca, hay que buscar la lógica. Este es el estudio, aquí, esto es la calle. Es la calle, pero él ¿Entiendes? está parqueado. Ellos vinieron a ver carro. No. De vuelta, y, y, cómo y, vinieron a ver el carro Déjame y estaban toditos metidos allá adentro? Supervisor de 6, acción rápida de 6. Voy hablando con el policía ahí. Dame un momento, para mí más franco. Comando, tenemos una situación aquí en la entrada de los corales, con unos individuos que están violentando el toque de queda, y le pedimos que nos acompañen el destacamento, y dicen que no, que no van a avanzar. ¿Me copió? ¿A quién tú, a quién tú le estás tirando ahí? Al supervisor de seis. ¿Al supervisor de aquí, de los frailes. Sí. Dame un momento que yo no sé cómo ustedes... ¿Cómo ustedes...? Tú, no tú no debiste decir que él está violentando esto que era, pues no lo está violentando. Claro, mira, es sí. el comandante, hermano. Claro que lo está mira, violentando. Es el comandante Frankie, que es como hermano sí. mío. Si sí. yo te digo, habla conmigo, que están en donde mí, tú tienes el deber tuyo hablar conmigo, porque yo soy una figura pública, y ustedes lo saben. Y si yo le estoy diciendo, que ellos están en mi estudio. Está hablando. Hermano mío, ¿cómo tú estás? -1, 1 así es rápido 6. Hay una situación aquí frente al estudio mío. Yo tengo uno, uno rapero que están grabando en mi estudio. Comando, tenemos una situación aquí con unos ciudadanos un... que están violentando el toque de queda. Y salieron un grupo de personas y están aquí. Dije que no van a, a avanzar y necesitamos un apoyo aquí en los corales, en la entrada de los corales. ¿Me copió? ¿Cómo es el nombre tuyo? A la orden. No, no he verificado todavía. no, no lo quieres coger? Habla con él. No, Tú estás ¿tú está hablando con, con Francisco, la son rápida? Sí, sí. Pero 1-1, pues eso es Dígame qué está pasando por mí. La zona, la zona de los ciudadanos ahí que no que acá la orden presidencial de estos pequeños, lo están faltando al respecto a estos que están ahí. MR, después... Una persona, aquí, ya, ya me ponen a Francisco. ¿Se lo ponen a la comandante? Diga, comando. Eh, sí, Francisco. Eh, ya yo tiré todo eso por la radio, comando. Ya vienen, hasta vienen gente para acá, de policía. Un show, no, tú le vas un show al Tosi Crow. No, porque no, o en sea, es que realidad no. no, es que no no es a él. No, no es, no es que escúsame, Esta gente están en mi estudio. Oíte, dígame. Si él te sale y habla y no, o sea, que y la si mayoría tienen su permiso. Ya. Algunos que que hagan un escándalo por la radio. Por las redes. Por una tontería. No, tranquilo porque se puede manejar ahí con ustedes. Está bien, comando. Vamos a ver cómo resolvemos esto aquí. ¿Cómo lo es? Aló. Oye lo que pasa. ¿no? El propietario del vehículo tiene su permiso y todo. Porque yo le dije a ellos, hermano, aquí se están robando los retrovisores y por ustedes, por ustedes, nosotros no vamos a dejar de supervisar lo de nosotros que ustedes no, usted, ustedes no chequean los ladrones. No yo le voy a decir así. algo, hermano. Yo le voy a decir ¿verdad? algo. Le voy a decir dígame, algo. Dígame. Usted Rani, no bien, sabe. Bien, usted, mírame, mírame, usted no sabe. Manico, usted, usted no me sabe. No sabe. mire yo le voy a decir a algo. Usted no sabe. Usted no sabe mi forma de trabajo. ¿Forma de trabajo de quién? Usted no sabe mi forma de trabajo. Y usted la mía tampoco. Usted lo que un freco, mi hermano. Porque usted no puede decir. Usted no puede decir que yo no hago mi trabajo. U, u, usted trabaja conmigo para decir mano, que yo me hago mi la, trabajo ustedes son muchos yo, yo te mencioné el nombre a está hablando del policía está hablando de mí yo soy policía eh, la pregunta de los ladrones que señores oye <risa> el, el presidente <risa> el general de la policía oye puede presidente <risa> señores Vamos aquí, vamos, vamos que déjame esa, así, y Peter. ¿Sí? Atención, jefe de la Policía Nacional de República Dominicana. ¿Cómo fue? <risa> Eduardo Ramón Sánchez González. ¿cómo Jefe mayor general, jefe de la policía, nuestro amigo Chubasque de Interior y Policía. Vamos a localizar a Franklin, el que está dando el break ahí a nuestro amigo Tóxico, cantante urbano, artista urbano, el cual le está faltando el respeto, quitándole la fuerza a un oficial de acción rápida. Eso es una cancelación, pero ya mismo que tienen que hacerle a ese tal Franklin que está desautorizando ese oficial. Porque esa gente, no importa que sea Emma, puede ser tóxico, puede ser quien sea. Si está irrumpiendo, la ley debe ser sancionado. Debe ser atrapado. Entonces, la familia, estoy diciendo, no puede hay presa. Ninguna. Entonces, eso nosotros debemos dar ejemplo, publicar eso donde quiera y, y ver que la policía, parte de la policía de este país, está corrupida por esos padrinos. ¿Usted entiende? Ese policía está cumpliendo, el seguro, sin cenar, arriesgando su vida, cumpliendo con su deber. Y viene este caballero que es amigo del Franklin, que tiene que estar cancelado ya mismo, el supervisor de los frailes eso en Santo Domingo tiene que estar cancelado ya mismo ese Franklin porque para qué, que está, no sirve para nada ¿Eh? porque está desautorizando a su oficial que está arriesgando su vida de noche porque este caballero es un artista y viene y no viene, viene con su arrogancia que él no viene a pedir un favor porque si él viene por abajo un favor yo estoy de acuerdo que la policía haga su trabajo y usted si usted está irrumpiendo la ley, usted tiene que rogar a ver si le dan un chance o estarse tranquilo si se puso bruto va preso y más preso, porque esa familia es grandísima y el presidente de la república Luis Abinader Corona, tiene también que ubicar ese video y ese Franklin cancelar darle de baja, deshonradamente no hay que cancelarlo y ya o, o, o cómo se dice cuando están viejos ya o pensionarios, no, es baja deshonrosa que le toca a ese supervisor de los frailes. Pero venga, ¿qué es esto? Entonces usted está atacando que, que hagan esto, lo otro, que, que la policía trabaje Y entonces cuando va a trabajar viene un supervisor porque todo el ciclo le dijo que de eso así, hay que dejarlo. Porque todo el ciclo no, si usted le va a dar chance de hacerlo allá en el cuartel, que la cosa no sea tan... tan... Venga, acá hay un jefe, eh, todo el ciclo. Por eso que debemos sacar ahora, en este cambio que hubo de gobierno, sacar la guayaba podrida. Por eso la policía tiene asuntos internos. La policía tiene un equipo de inteligencia que puede ir trabajando en eso. Pero cuando viene a veces Franklin le coge, le coge cuarto a medio, a medio país. ¿Eh? Para dar el sobre. Porque son como cinco o seis gente que están detenidas ahí. Y él viene y llama a Franklin. Franklin lo coge más rápido y volvió a llamar a su mamá. Y el número personal tiene él. Que no es que diga, entonces debemos cambiar como país. No podemos hacernos los locos en estas situaciones. Puede ser quien sea. Puede ser la CIA de Abinadel. Y tienen que cumplir. Son dominicanos, portan cédula dominicana y los extranjeros tienen que cumplir también. Claro. Y si tiene un carnet, tiene que darle buen uso. El uso necesario del carnet que porta, sea quien sea. El militar que anda en la calle también y no está haciendo servicio. ¿Para dónde usted va? ¿Qué usted está haciendo? Porque eso no es a lo loco. Esto debe de acabarse ya en este país. Es un cambio que queremos. Vamos a cambiar eso. Tiene que cancelarlo de una vez. Ahora el oficial Francisco, ¿cómo que llama Francisco? El oficial, hay que ascenderlo ese hombre, quitar el supervisor, ponerlo a él de supervisor de los frailes, quitarlo de acción rápida, que son los famosos lince, y ponerlo de supervisor porque se lo ganó, firme, leal, pero venga acá, esto no es a lo loco. Señores, vamos a dar una pausa y retornamos con el programa más visto, Los Osobrosos.